Hola Dulce María, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas noches. Buenas noches a toda la gente eh, que se está uniendo a esta transmisión vía YouTube, vía Facebook, vía YouNow y también TikTok. Voy a invitar a la gente de TikTok que, que entre. Estamos transmitiendo ya para TikTok Para YouNow, para YouTube y para Facebook Así que, sean bienvenidos Susana Hernández, ¿cómo estás? Gracias, que me ven desde Chicago Un abrazo a toda la gente que me ve desde Estados Unidos Un fuerte abrazo Saludos, un abrazo también eh, A Shotgun a Ali, bienvenido a Santiago Zapata a cubito 339 a Miranda Peña, bienvenida Miranda ¿cómo estás? a Cristian David Apacheco saludos desde Puebla saludos desde Guatemala un abrazo a toda la gente de Guatemala saludos desde Colombia, allá en Facebook les mandamos abrazos a toda la gente que está uniendo, Nayibé Rodríguez desde Colombia, bienvenida, Day Rodríguez Pérez, saludos, hola saludos desde Guatemala, y Dani Leal dice buenas noches gracias a Arles y a Anita Lava que se está eh se está uniendo a la transmisión de YouNow, bienvenida Anita Nava, gracias Adolfo Escalante, gracias por ese like. Omar Munguía, saludos bro, Ángel Aldair Mancilla Ortega, saludos, buenas noches, saludos desde Quintana Roo. Mauro Guti, buenas noches, gracias a Mauro Guti también. Saludos desde León, Guanajuato, dice Gerardo Torres, acá en TikTok. Comicos, Quad. se le perdió Hollywood, dice Quad. María o María bienvenida. ¡Ah, caray! ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, my God! No esperaba Hola. entrar así. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Melissa acaba de llegar. ¿Cómo estás, Melissa? Hola, bien. Buenas noches a todos. Este, Me siento como nueva aquí. <risa> ¿En serio? Siento que, no sé, me siento extraña. ¿Te sientes nueva? Sí, ya la gente. <risa> toda, de mí. Todos los días he estado preguntando por ti. No se han olvidado de mí entonces, yo tenía mucha vergüenza de volver, ya que, oh, my God, han sido demasiados días. A ver, creo que ya estoy. Ya. Yeah. Oye, Ox, ¿hace frío allá o qué? Muchísimo, muchísimo ¿En frío. ¿En serio? Sí, sí. Es que tú vives grados? en el desierto, ¿no? Sí, en el desierto vivo. Pues no sé, está, no sé cuánto esté afuera, pero está más calientito afuera que adentro de mi, en mi cuarto, porque se hace como congelador. De ¿En hecho, serio? Estoy un... Enfermo, sí. Ah, por eso te sentías mal, pero ¿cómo a cuántos grados estarás? No sé, pero todas las cosas que toco están muy frías, muy frías, todo. Ay, qué padre, qué padrísimo. Oye, también tenía pena de volver porque te debo dinero. Oigan, no volvía porque le... <risa> Le debo dinero a Oxlack, entonces, ¿ya saben esto que hace la gente cuando debe dinero? <ríe> Desaparecer. <ríe> no, pero ya ya te voy a pagar, <ríe> lo prometo. Es cierto, ¿no? En Monterrey, andabas que con Bobby Pulido y no sé qué onda. Oye, sí, tuve algunos eventos a los que tuve que asistir y apenas voy volviendo y ahorita en el trabajo por las fechas hay demasiado, entonces no había tenido días de descanso. Y básicamente era por eso, ya ya está todo en orden. Ah, pero aquí estamos, de vuelta. Oh, es un suéter navideño, ¿no? Sí, me lo regaló Paramount. Muéstralo. Este, vean, ando bien fodón, y perdonen, es de, oh, y palísimo, es de Star Wars. Sí, es de Star Wars. Sí, es mi personaje favorito en todo el mundo, Darth Vader. También y... tengo... ¿A poco sí? Uh -huh, también el mío. ¿De verdad? Sí, sí. ¿Por qué? O sea, tú si estuvieras, en este, si estuvieras en ese mundo, ¿serías un Sith en vez de un Jedi? No, sería Darth Vader. Pues, pues por eso es un Sith. Sí, pero ¿sabes la diferencia? Es que es malo, pero tiene sentimientos buenos. Oh, oh, sí, sí, comparto totalmente, yo pienso lo mismo, aunque algunos piensen que no es así. Y entonces, o sea, serías él. Pero si no existiera él, ¿no estarías en el lado oscuro? Si no si no existiera Darth Vader, Ajá. Eh, yo creo que sí estaría en el lado oscuro. ¿Sí? Sí. Totalmente, si, yo no no viviría, si no, viviría como un pordiosero en el desierto. <risa> <risa> sí, correcto, yo también. Definitivamente, ¿ustedes qué serían? Gente del público, yo definitivamente estaría en el lado oscuro, sería un sitio y ya, o sea, no no no tengo nada que debatir, simplemente es una decisión que tomé desde hace mucho tiempo. Sí, yo también, yo sería un Sith, sit sit haría más cosas con el poder que tiene un, un, un Jedi, que siendo un, un Jedi viviendo en el desierto. <risa> o sea, a ti nada más no te gusta por vivir en el desierto, en realidad. <risa> es lo único. <risa> es que, a ver, eh, los, okay, los Jedi tienen esto de que leen la mente, ¿no? O sea, controlan a las personas a través de la mente, pero los Sith también, entonces. Sí, también, también. Nah, simplemente es como, como manejan la energía. Bueno, este, ya es todo. <risa> cierro cierro el tema por completo. Oye, pero está padrísimo el suétercito, eh? buenísimo. Gracias. ¿Estás reciente o ya lo tenías? No, lo adquirí hace um, dos días. ¿Dos días? Sí, lo planeo devolver, que... la verdad. ¿Por qué te quedó grande? Pues es que es, es la cosa con los suéteres, ¿no? O sea, esta, este tipo de suéteres como que quedan medio grandes o no. Pero es que también, no sé, pediste chico y tú estás más chiquita. Pues, era el único que había, como lo necesitaba para ayer, fui a buscar uno y ya no había demasiado, o sea, también estaba, bueno, este me gustó bastante, la verdad, debo admitir que encontrar este fue, este, una aguja en un pajar, también había unos de Yoda y había unos de Rick, de Rick and Morty, en su versión de pepinillo, que ese también estuve muy tentada a comprar, pero bueno, ya, se quedó este. Pues muy padre tu suéter, bienvenida Melissa, qué bueno que estés con nosotros nuevamente para hablar de las historias de la gente, de historias paranormales que le han sucedido. A ti todo bien en Monterrey, nadie te espantó. Fíjate que no, no hubo ningún evento así extraño ni traumático, todo en orden, todo, todo normal. Muy bien, entonces dice Dante Espartan que se si de Ricky Martin... Y sí, estaría bueno también, ¿eh? De Ricky, Mar Ricky Martín. Oigan, qué, qué chistosos. Saludos aquí, que allá en Junao y Anita Nava, a Moisés también, y este lado, a Val Quesen. Saludos desde Puerto Rico. Un abrazo, pues muy bien, Melissa. Vamos a, a ver qué es lo que la gente nos ha mandado. Fíjate que Aguitz ah, ha estado preguntando mucho por ti, quiere que, que vea sus videos, que escuche sus audios. Por cierto, ya fuera de relajo. O sea, hoy dijo Awitz que si hoy no se hacía presente en el chat o si no sabíamos nada de él, que es porque ya se había muerto. ¿Es en serio? Sí, eso dijo. Yo terminé súper apenada la última, o sea, fíjense, se juntaron demasiadas cosas. Una de las razones por las que también me dio un poco de vergüenza fue por el incidente con Awitz. ¿Ya ves el último episodio? A lo mejor no lo recuerdas, Ox. ¿Sí? ¿Sí lo recuerdas? Sí, sí, de que dijiste algo por ahí sí. que estaba medio rarito. Sí, pensé que él me odiaba o algo así, pero... este, bueno, ¿eh? me, me preocupa que haya dicho eso y no ha mandado ningún mensaje. Pues mira, aquí vamos... No es por invocar a Awitz, <risa> pero... Eh, aquí decía algo de que... Dice dice si después de este viernes, o sea de Ah, pero hoy es jueves, ¿no? Sí. O sea, ah, hoy todavía no. Entonces todavía no, ¿verdad? Hoy bueno, no. entonces todavía no no pasa nada. Vamos a compartir pantalla. Hoy Awit seguramente estará por acá con nosotros. Compartir pantalla. Pensé que ya era viernes. Hoy es jueves chiquito. Hoy es viernes chiquito, ¿no? Juevesitos, ajá, sí. Diario, chiquito. Vamos a leer algún mensajito que nos haya mandado. Y dice, hola, buenos días. Ya estamos, ya estamos viendo la pantalla, sí. Dice, hola, buenos días. Estas imágenes son de algo que nos encontramos juntando ramitas y hojas y cosas así. En un montón de ramas secas salió esto. Mira, Melissa. Uy, es, es como ah. una hada o algo así, ¿no? A ver, está de poner la pantalla en grande. Ahí está, mira, tiene. Ay, Sí, es como si, es como una hada. ¿Tiene... Pero también se ve como una ranita miniatura. Sí, tiene pies y tiene manos, solo le falta la cabeza, ¿no? Sí, podría ser esa la cabeza, ¿no? Si sí alcanzas a ver la que parece como una ranita. ¿Esta? ¿De aquí? ¿De sí, medio? Sí, eh, sí, que tiene como esa, muy chiquitita. A ver, vamos a ver la siguiente imagen. ¡Guau! ¿Dónde fue eso? Tiene todo el cuerpo, tiene las alas muy grandes, ¿eh? Demasiado. ¿Dónde se encontraron eso? Es como un hada, pero no, le falta la cabeza. ¿Y ¿Dónde fue eso? No lo he visto, déjame ver qué, qué dice. Dice, no sé si sea un animal disecado o sea otra cosa. La seguimos conservando hasta la fecha. Yo actualmente radico en la Ciudad de México, pero soy de Jalapa, Veracruz. Esa cosa la tiene mi prima dentro de una botella o frasco de vidrio, según me cuenta. Soy de Jalapa, felicidades por tu contenido, un fuerte abrazo, saludos, buen día amigo, buenas noches. ¿Cómo puedo saber si te llegaron las imágenes? Aquí está, le vamos a, a ver si nos puede platicar qué onda con esto, ¿no? Sí, a ver, pon la imagen otra vez. Voy. Pues de hecho, eh, Jalapa se conoce como un lugar así, ¿no? Muy mítico, muy mágico. Bueno, en realidad, como todo Veracruz y sus alrededores. Y sí, no sé dónde lo hayan encontrado, si en Veracruz o en Ciudad de México, como él menciona, pero es todo el cuerpecito de un nada, pero grande, está grande. Fíjate que ayer, no, hoy me llegó también un correo sobre un nada que se aparece en la cámara de seguridad, pero ese fue un correo y no lo puedo mostrar ahorita pero, o sea, ¿venía con video y todo? Sí, sí, sí, el video de una hora, déjame ver si puedo hacerlo. Ok. A ver si puedo entrar a mi correo, y okay. lo descargo y se los muestro. Excelente, voy a compartir el, esto, el en vivo con, en mi Instagram. En un segundo, es que tenía mucho tiempo sin estar aquí. Saludos a todos, qué milagro. Melissa, hola Violeta. Hola, hola, hola, hola a todos. Vi que algunos me mandaron mensajes en Instagram y les voy a decir que la única razón por la que yo no estaría aquí sería porque Oxlack ya no quiere. Todo lo que voy a decir. Pero yo siempre. El chisme? Yo siempre voy a estar aquí. A menos ya saben que Oxlack no quiera. O sea, ¿Ya? ya si ven de que nunca vengo, ya, va a ser cosa de... Son bien chismosos, ¿qué sí. les dije, gente? Que nadie fuera de chismoso. Y Yo fueron, solo lo, lo pongo ahí. Fueron a decirte cosas a tu Instagram. Híjole, sí. qué chismosos son. Según era entre nosotros, ya estábamos haciendo el casting y todo. todo Ay, es... cosa que agradezco. Gracias, gracias, personas. Oye, ¿pero qué dijiste? La verdad nadie me dijo nada. No, sí me, o sea, me dijeron de que por qué no había venido Pero no me dijeron que andaban Que ya me habían sacado de aquí Yo no sabía que yo no era parte de esto al casting Le mandé un mensaje a Oxlaco Y de que, oye, puedo, puedo ir, puedo estar ahí Y no me contestaba Es más, les voy a decir Él con tal de que yo no estuviera aquí Se sintió mal, se enfermó no, Sí estaba enfermo, ayer estaba enfermo me dijo, ¿sabes qué? He hecho en vivo toda la semana, pero hoy que tú quieres estar, no quiero hacer. <ríe> y yo dije, ah, okay. Bueno, está bien. Y no iba a hacer en vivo por eso. No, pero bueno, bueno, afortunadamente pues, me sentí mejor 10 minutos antes de iniciar esta transmisión. Y dije, no, yo, ¿sabes qué? Sí, mejor. Si te... Es que entre que me siento mal de la garganta, de que me siento muy incómodo por el frío y de que mis pastillas me hacen dormir mucho, me hacen estar somnoliento, entonces es, es complicado, es, es difícil eh, hacer la transmisión, pero si no hago transmisión me quedo sin, no, sin poder dormirme y lamentándome no haber hecho una transmisión y estar tranquilo con ustedes. Entonces es cosa de la mente. Mira, ya tengo el, el, el video aquí,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 ¿Ella de dónde dijo que era? Eh, no, no dice Lisa, Lisa Marte No me dijo de dónde es A ver, vamos a Vamos a cambiar, compartir Archivo de video dispositivos Archivo de video Archivo de video Ok, entonces vamos a Descargas Ahí está. Esa es la foto, o es el video. Mm, ahí seguimos viendo la página de WhatsApp. Sí, voy a dejar de voy a dejar de compartir esta y voy a compartir la otra. Oigan, ahí está el número para lo, los que lo están preguntando. No pueden llamar, pero pueden mandar sus notas de voz, sus audios, sus historias. No, ese no era. De tener pantalla es compartir, compartir pantalla, ventana y es películas. Es este, ok. Ahí lo ven, si sí. están viendo. Bueno, vamos a reproducir ya el video Pongan atención, ese es el video en cámara lenta. Vean cómo pasa frente a la cámara de seguridad. Eh, pues esto que sí parece un nada. Vamos a repetirlo. Vean cómo en algún momento se alcanzan a ver manos, pies. Ahí, incluso cuando se detiene, tiene completamente forma humana. ¿Sí lo alcanzas a distinguir, Melissa? Sí, totalmente. Mira, alas tiene. Y fíjate, ahí cuando se para, cuando llega a la parte superior del, del video, como que se detiene un poco y se le ven las extremidades. Dos pies, dos manos y las alas. sí. Mira, ahí es donde se va a detener, ahí se detiene un poco y se ve por un instante como su cuerpecito completo. A mí, a mí me gusta creer en estas cosas, de verdad, mucho. O sea, creo en esto, vaya. No, no solo me gusta, sino que en realidad creo. Pero por decir, en este tipo de videos, eh, cuando alguien más lo revisa, ¿en qué se fijan para saber si es real o si es falso? Mira, el objeto este es real, no es una edición, se nota, o sea que eso sí estuvo frente a la cámara, de eso sí. no hay duda, tiene alas, tampoco hay duda, o sea, lo único que queda es pensar en un insecto, pero está dentro de, de la galería, dentro de la oficina, es como, pues un insecto grande, porque no es ni una mosca, ni un mosquito, tendría que ser un insecto mucho más grande, y no creo que se haya metido y que y que ande por ahí. O sea, lo hubieran encontrado porque las dimensiones están muy grandes. A pesar de que se pone frente a la cámara, no significa que sea un bichito chico. Es un es algo grande, sí parece como un insecto grande. Y si vemos las otras fotografías que nos mandaron a, al WhatsApp, pues podemos ver que esa hada... Eh, no, dudo por completo que sea un insecto O sea, no tiene para nada forma de insecto Es claramente como Está medio humanoide y las alas están enormes O sea, no Pues eso fue lo que nos mandaron Está muy interesante, ¿no? No sé si haya tenido Otra cámara de seguridad que nos Pudiera mostrar más Pero, ¿sabes qué otra cosa rara? Que cuando se aleja De la cámara, desaparece Sí también su forma de desplazarse como está extraña, ¿no? O sea, no se ve como algo que esté 100% ahí. No sé si me explico. O sea, se ve medio um, como si viajara, digamos, que um, se, se moviera como un poco más rápido. Sí, se mueve muy rápido, muy rápido. Pues tendría que compararlo con otros otras cámaras que mm. captan insectos para ver si se ve algo parecido para ver si se ve similar pero como mm. está adentro si hubiera estado afuera yo pensaría más que es un insecto pero como está adentro sí me causa un poco de extrañeza eso como para decir que sí pudo haber sido nada las hadas las imaginamos así pero en realidad no sabemos tú crees que sí sean las hadas de esa forma como humanoides chiquitos con, con alas? Yo creo que sí, porque mira, aquí están diciendo que, que los saltamontes o los grillos, que están así de grandes, o libélulas, pero bueno, una no podría ser eso porque está volando, o sea, claramente está volando y no tiene nada de esa forma, o sea, cero, también la manera en la que se desplaza, creo que es un punto importante. Dice Salvador F., si ven ese video, la posición de Ada es la misma en todos los frames y no rota, así que parece montado por After Effects. El desplazamiento slow cam se puede hacer fácilmente en software. No, no es una no es no es un video editado. Eso se se nota mucho, se nota que cuando los videos son editados y cuando no. Entonces este video no es editado. Y más porque al parecer no es un video que lo estén exponiendo, que haya salido por ahí. Simplemente esta persona al escuchar las transmisiones dice yo tengo un video y me lo hace llegar. Pero no es como que lo haya divulgado, etcétera Porque pues las personas que se toman el tiempo para hacer un fake es para divulgarlo, ¿no? Sí. O sea, que... sí tiene un propósito así para engañar a la gente o lo que sea o para hacerse viral o... Ok, a ver, aquí dicen una, ay, una langosta, las langostas, pues sí, sí vuelan también, ¿no? Pero son como más pequeñas. Sí, sí, eso es que se ve muy grande la pantalla. Sí me impresionó ese video que me mandaron. Y ahorita estas fotografías también que estamos observando, pues son muy raras. Obviamente podría ser un algo hechizo, ¿no? Deberíamos ver si nos pudieran decir dónde se encuentra esta hada que capturaron, para poder revisar las alas de qué son, el cuerpo exacta, para ver si no tiene esqueleto de metal o algo que hayan hecho, y Ajá. que sea un cuerpo real, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y también creo que estaría interesante ver como en qué lugares es donde se encuentran estas cosas, ¿no? Las zonas, porque por decir, bueno, ya no sabemos si es de Jalapa o si es de México... ...y la que te mandó el video tampoco, porque también podemos revisar qué tipo de insectos tiene la zona. Exactamente, exactamente, hay que investigar más sobre eso que... Hay más videos de hadas o cosas de hadas, fíjate, porque eh, todo esto también me recuerda justamente que en los bosques y así, de lo que hablamos, hablamos la otra vez... La gente que dice haberse encontrado con estas criaturas. O sea, también hay muchos testimonios de personas que han dicho haber visto hadas y las describen más o menos parecido a lo que estamos viendo. Mira, me, entró una llamada y me cortó la transmisión de YouNow, pero ya estamos de regreso. Aquí tengo otro mensajito que nos mandó alguien, dice: Hola, bebé. Yo creo que te dicen a ti. ¿Vamos ay, sí. a ver el video. ay, es un perrito. Qué bonito. Dice: no les da miedo, a mí me, a mí me da valle inquietante. ¿No ¿A qué? Valle inquietante. Ah, ok, ok. El valle inquietante es cuando los este cuando hay cosas que quieren parecer, parecer humanas. a ah, caray, ¿cómo es eso de valle inquietante? A ver, explícanos eso. Okay, lo estoy explicando mal porque yo todo lo explico mal, pero haz de cuenta. O sea, no que haya cosas queriendo parecer humanas, pero <ríe> ya me puse nerviosa. Es que hace mucho que no estaba enfrente de una cámara, oigan. Que okay. ahora desaparecen <ríe> dos semanas, ¿no? Sí, bastante, no manches. O sea, ya quería estar aquí, la verdad. No, pero eh, es un miedo que tenemos nosotros como cuando vemos un muñeco que se asemeja bastante al, al humano. Creo que fíjate que esto lo vi con Dross, no estoy segura, creo que sí. Pero... TikTok, como todas las cosas. Como toda mi información a, a, a Dross, mi, mi mentor, mi mentor Dross. <ríe> fuente de TikTok. Fuente de Ortiz. Ok. Este Sí, que cuando es como un muñeco o algo, es que él aparte lo plantea de una manera que me llamó mucho la atención y se me hizo padre, porque hace cuenta de que cuando están estos muñecos que abren y cierran los ojos y así la sensación que nos causa de miedo, es a lo que le llaman como valle inquietante, pero que es algo que ya tenemos como mmm, naturalmente nosotros, ¿sabes cómo? No sé cómo explicarlo. No, no, no. Dice, el valle inquietante es cuando algo... Mira, aquí dice. El valle inquietante es cuando algo parece humano o real, pero tiene algún detalle que te hace dudar y te da un aspecto extraño, como los modelos 3D de personas muy reales. Ah, es algo que parece que tiene vida, por ejemplo. No, no, no nada más eso, sino que quiere parecer como humano, o sea, que quiere asemejarse a nosotros. Ah, y la manera en la que lo plantea es como un miedo, es como esa sensación que a todo mundo nos causa y que es natural. Y son ese tipo de sensaciones que vienen como desde nuestros antepasados. Entonces, lo que decía este eh, la información era que, ¿por qué tenemos ese miedo? ¿Qué tal si en, en el pasado había alguna cosa? o animal o algo desconocido que quisiera hacerse pasar por nos por humanos sabes y por eso se quedó ese miedo en nosotros sí yo creo que un youtuber le ha puesto a eso ah le voy a poner valle inquietante y ya como ahora todos hacen iceberg el iceberg de no sé qué el iceberg ¿Qué es eso como toda la información que hay debajo o qué así como lo oculto de tal tema okay. y ahora a poner el iceberg de McDonald's no y se explica como que la información oculta de McDonald's o cosas así. Entonces, es buena, pero ahora se, ahora usan ese término, entonces. Ajá, sí, sí. Entonces yo creo que ese vaya inquietante fue algo similar. Puede ser. A ver, Melissa, mira, aquí te dan un dólar con 99 centavos para decir que aman mi suéter. Oigan, lo compré en HM. Lo compré ahí, en la sección de hombres, la verdad. <risa> Sí, porque en la sección de mujeres no tenían así como suéteres navideños ni nada, entonces lo compré en HM. Voy, voy a ir a buscar uno de esos, me gustó bastante. Ricardo Alain dice: Oxlack, ¿se podría considerar como conspiración el que la gente fue con el chisme a Melissa? ¿Sí? O sea, hay todo. A ver, a ver, ¿qué pasó aquí? ¿Es en serio? ¿Todo era en serio? Me va a poner a revisar las transmisiones. <risa> sí, hablamos mucho de ti, Melissa. Me siento súper ofendida y eh, decepcionada de todo el público, la verdad. <risa> el público es quien te buscaba, pero no estabas tú. Siempre me decían, ¿y Melisa? ¿y Melisa? ¿y Melisa? Bueno, yo ya les dije, la pongo aquí el día que yo no venga. Acá. Sí se ve de este lado, ¿verdad? Esta persona tiene la culpa. Dice el iceberg del casting que re de reemplazo de Melisa. Vamos a hacer un video sobre eso. Entonces, ah, uh, ha estado viniendo. Sí. Ya. Yeah. Va sí. a venir hoy. Star Wars que tiene navideño, pues dice Mary Sidmas. Ya les enseñé la parte de ah. Mary Sidmas. Miren. Mary. Aquí sí. está. Ay. Ahí. Está. Más. Ya está, sí cierto. Ya lo hicieron ahí navideño. Ya estamos regresando a la transmisión en YouNow. Gracias a toda la gente que está regresando. Se, se cortó la, la transmisión, pero ya estamos de vuelta. En, gracias por los likes, gente. Vamos a recuperar esos likes que teníamos porque se cortó la transmisión allá en YouNow. Dice: Se me hace que por eso no venías, Melissa. Platicabas con Aguiz a solas. <risa> no, de hecho estoy muy consternada. O sea, a ver, el, el mensaje que te mandó de que si no venía el viernes, ¿por qué razón fue? O sea, ¿qué iba a pasar? ¿Qué va a pues, pasar mañana? Pues que se iba a morir, así literal. O sea, pero no hay ninguna conspiración detrás, algo detrás, algo clave o. Pues que un ángel de la muerte le dijo eso. Ah, ok, ya, entiendo. Sí, pero pues, hoy es jueves, todavía hay tiempo. Dice: ¿por qué querían sacar a Melisa? Está re chula. Sí, hey, gracias. No sabía que me querían sacar, me voy enterando, fíjense. Vamos a ver qué más tenemos. Oh, tenemos aquí un, un mensajito interesante, vamos a ponerlo en pantalla. Ahí ya está. Ok. Dice, ah, no, no, so, solo, solo mandó el mismo del Valle Inquitante, mandó estas fotos. Mira. Yo no voy a opinar hasta saber de qué trata. Ya no me quiero adelantar a mis comentarios, no voy a decir nada, ¿qué Oye, es pero es raro esta persona, mira, porque nos dice, hola bebé, para empezar dice hola bebé, y después dice, no les da miedo, a mí me da, valle inquietante. Que eso no creo que se pueda usar como un verbo, ¿sabes? Exacto, no como, exacto. Digo, no, no se dice verbo, ¿verdad? No, como un... Como una, un adjetivo que... Ajá, si ¿Sí es adjetivo, no, no es... No sé, pero no se puede usar de esa manera. Yo vaya, yo vaya inquietante, tú vayas inquietante, él vaya inquietante. Sí, me siento muy vaya inquietante, o sea, creo que no o sea, se usa así. No se puede, ¿no? Sí, pero mira, nos manda esto también, se ve muy raro. ¿Este será un, una fotografía real o qué será esto? ¿Sabes cómo que se ve? Este, se ve como de esos recortes de revista de una persona. ¿Nunca hiciste eso? De que recortabas la cara a una persona y luego te la ponías como si fuera este, la hoja sobre ti y le hacías un hoyo en la boca y hablabas por ahí. Ah, no. No hice esto, pero... <ríe> Yo tampoco. Pero, <ríe> pero había gente que lo hacía. Entonces se me figura como esa forma que daba como la hoja de revista cuando te la ponías sobre la cara. O sea, como que se ve así como ondulaciones, no sé si sí parece, ¿eh? Salomón Ra Ramos, Salomón Ramos dice, saludos para Raimundo García uh, de la Colonia Arenales Tapatíos de Zapopan, Jalisco, un abrazo a toda la gente de Jalisco, a Ramón, a Raimundo, digo, Oslac, tu opinión del caso, el Cabo Valdés, no sé ¿tú sabes algo del Cabo Valdés? no, no me suena eh. vamos a pasar al siguiente mensaje Dice, hola que esto no es paranormal, es de una paisana tuya en Estados Unidos. Me causó risa, excelentes saludos desde El Salvador. ¿La vemos? ¿Qué crees que será? A ver. Digo que sí. Oh, es Oy, que... qué, ¿Qué razón. Son... Era como el hombre polilla. Ah. Mira, vamos a leer lo que más dice. Hola Ox, ¿no será el fantasma de Chente? Pasa, a tomar rico cerrado? No, oh, no, no, ok. Y entonces, si te pasa azúcar, te pasa buena suerte. Ah, esos son de los programas de ayer. Dice que esta paloma o esta eh, como mariposa nocturna, dice, es la que trae la muerte que consta aquí en El Salvador, se llama papalota. Dos veces he visto lo de la muerte. En una se murió una compañera de trabajo, en otra casi se muere la sirvienta de mi casa. Eso se escucha medio feo, mi hermano. Aquí en El Salvador es mala suerte votar por políticos corruptos. Luego nos sale cada presidente que vale ver. Aquí en, Colo en Colonia, donde vivo siempre desde hace años, se mueren al menos tres vecinos diferentes. Es del tema de ayer, es que ayer no, no veniste, Melissa, pero estuvo una experta con nosotros. ¿Experta en qué? En eh, supersticiones. Ah, ok, muy bien. ¿Y, y qué, qué plantea ella? Ah, bueno, es que hablamos de muchas supersticiones y todo esto que nos ha mandado, este muchacho fue del programa de ayer. Que esas cosas por decir, esas plantas que tienen formas como bien extrañas, nunca has hablado de eso o no hay nada detrás de eso, yo he visto múltiples plantas con formas así humanas, raras. Sí, sí. Vamos a leer lo que dice esta, dice, una raíz con rostro de toro recién encontrada está en bruto sodo, se le quitó la tierra, estaba enterrada y fue liberada La puedo entregar a domicilio aquí en El Salvador Ah, están vendiendo una raíz Con forma, con un rostro Raíz, el toro liberado Ay, O sea, qué, la raro. Vendiendo. qué raro, ¿no? Qué raras cosas vende la gente ¿Tú comprarías esa raíz? No, ¿tú? Pues no, no, no, pues no <risa> Bueno <risa> Bueno, estoy pensando así, no, no, no, no creo, no Sí, no, no. Creo que nadie en su sano juicio, y si sí, si replantense qué está pasando por sus vidas, en qué situación se encuentran para querer comprar una rama de ese tipo. Mira, creo que es lo del Valle Inquietante porque dice lo siguiente. Una teoría en el campo de la robótica sostiene que a medida que las figuras antropomórficas se acercan a la apariencia del ser humano real, la respuesta de éste se hará más empática hasta llegar a un punto a partir del cual se convierte en un fuerte rechazo. Si la figura se hace aún más parecida, hasta hacerse casi indistinguible de un ser humano verdadero, la respuesta vuelve a ser positiva. Este bache es denominado el uh -huh. valle inquietante o inexplicable. Ya lo leo con voz de Dross, ¿no? <risa> sí, pero, o sea, a mí lo que me llamó la atención de eso es la parte de esa que plantea que esto es un, mi un miedo, una sensación extraña que traemos, que nacemos con ella. Uh -huh. Entonces, ¿por qué razón? ¿Qué pasaba antes que nos hace tenerle miedo a ese tipo de cosas? Eso es lo interesante. Nos da miedo como, como eso, como una forma humana que sabemos que no es humano que pueda tener vida, como los, las muñecas que pudieran cobrar vida. Eso como que nos da miedo, ¿no? ¿Tú es... tienes muñecas? No, así como las de porcelana y así. Sí. No, de hecho me parece bastante raro la gente que colecciona, así que tiene como colecciones súper grandes de puras muñecas de porcelana. Pero fíjate que desde niña justamente me daba vaya inquietante, o sea, como, <risa> <risa> como ver estas monitas que habrían, o sea, nunca se, nunca quise tener una porque me parecía muy extraño. Ya cada que digamos miedo a a una muñeca poseída, viviente, un tronco con rostro humano, algo así vamos a decir. A mí me da valle inquietante. <ríe> ya, la vamos a decir con todo. Ya no va a ser, me da miedo, va a ser, me da valle inquietante. Para lo que sea, aunque sean cosas que no tienen nada que ver con eso. Me da valle inquietante, ¿no? <ríe> <ríe> <ríe> Me da valle <vaya> inquietante. <ríe> Mira, esto dice: Hola, Oxlack, yo hago, yo hago esto. ¿Cómo lo ves? Saludos. ¿Qué <ríe> es eso? ¿Eso es de barro? ¿Qué será? A ver. No sé qué sea eso. Es una mascarita. Mira qué bonita está, ¿no? Sí, está bien bonita. Como de resina, pero este no le veo forma. Parece como un insecto volteado de panza, así como que se quiere levantar y está moviendo todos sus bracitos. Oye, sí. Tienes muchísima imaginación. <risa> sí parece, ¿no? Sí, sí parece. Exacto. Está muy raro, quién sabe qué sea, pero la máscara, pues sí, es una máscara de, de una calavera, para la gente que no esté viendo la transmisión <risa> en Facebook ni en YouTube. Dice buenas noches, Oxlack y Melisa, soy artista plástico, me gustaría mandárselas, un, mandarles unos chauans chau a los dos, si quieren me avisan. Eh, yo sí quiero, sí. Me dicen los colores que les guste más y se los hago, son de cerámica. Yo quiero, si sí quiero. Voy a preguntarle, ¿qué es, la, ¿qué es la figura? Yo lo que me quieras mandar y regalar, yo lo quiero. Melissa dice que sí. Melissa ¿tendrás un apartado postal? Este, sí. Sí, porque, ves, está tu dirección, a donde te digan las cosas, pero hay un apartado postal en donde llega al buzón y ahí vas por él. Sí. Ah, pues bien, entonces sí. Melisa dice que sí acepta, pero yo quiero saber primero qué es la primera cosa, qué que, que es la primera figura. Ya nos va a contestar, ya vio la, el mensajito y nos va a decir qué es. Saludos desde Bolivia a Únicos Sandoval Pantoja allá en TikTok. Un abrazo a toda la gente que me ve en TikTok. Bienvenidos, buenas noches. Estamos en encuentro con lo desconocido. Escuchan a Melisa. Melisa me está acompañando también en la transmisión de Facebook y de YouTube. Vamos a analizar algunas de las cosas que nos manda la gente, los suscriptores al WhatsApp y platicamos sobre ello. Buenas noches, Oxlack. Ah, sí, no me ha dicho más. No me dijo que era la primera figura. Vamos a pasar al siguiente mensajito y hay varias... Uh, varios mucho material, a ver. Mucho videos, material. videos, videos. Vamos a ver el primero. ¿Es aquí en Soriana, Cucapá? El grande, y ella les metió una cara, si logran percibir una cara, parece una cara de, de eh, lo siento, la, un poquito con la cámara, no enfoca muy bien, pero eso, es una cara, a lo mejor en las fotos que suba se va a ver más, así, ah miren, una cara se mira ahí, medio fantasmagórica, totalmente al lado de un fantasma y luego un bosque. Totalmente se mira un bosque. <risa> bueno, ya. Sí, pero es un bosque. Ya alguien más tiene más imaginación que tú, Melissa? <risa> Oye, yo sí lo veo, pero eso que dijo que es un fantasma, a mí se me afigura más como un monje. O Siempre. como una... Sí, ¿no? Una persona que trae como una túnica o algo así como este que va a participar en estos rituales de iniciación. <risa> no, no, sí sigues teniendo más imaginación. Vamos a ponerle play. O sea, para mí es muy el obvio. El segundo, eso. en el Soriana Cucapá. Es... Espero que nos crean, ¿verdad, corazón? Uh -huh. También hay un perro ahí. Aprovechando, tenemos descuento, vamos vendiendo un cinturón en 950 pesos. Está muy caro el cinturón. En ¿De les dejamos fotos junto con este videito y estas fotitas. Síganos para nuestro canal de Paranormal. Tijuana Promotion. Canal de Paranormal sí. Tijuana Vamos, tenemos aquí la fotografía Del rostro que se ve Mira, si esto lo ve Alberto del Arco Diría, esta noche Esto no sí. es normal, La plasmación De la muerte En un centro comercial Sí, ¿no? Sí tiene rostro como de, de Fantasma de película japonesa, ¿no? Sí, pero además sí se ve Como si fuera como una ilustración En toda la pared medio extraña, ¿no? Bueno, ajá, si ya si le echas como imaginación, una pared escarapelada. Si estamos viendo como que la pintura blanca se está se está disolviendo y son manchas de humedad, sí. ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero sí tienen formas ahí extrañas. Y ahí está toda la pared completa, ahí está. Para que vean, aquí está la muerte, aquí está el monje, aquí está el bosque. Ahí está un el, perro también. El perrito que vio Melissa. Aquí hay un dragón. <risa> <risa> es todo un mural paranormal. Todo un mural paranormal ahí. Y ahí se ve también un poco mejor. El rostro. Mira, el dragón sí se ve. No. Si tú ves un perrito, ni vos creabas un dragón aquí en la parte derecha, mira. Sí, ya, ya lo veo. Mira, ya lo viste, ¿eh? O, es como... No, como un dragón, como de esos leones que están en las cervezas, ¿no? Como que está volteando, ¿no? Como que está, como que está girando su cuello, sí. Como, como esas está espaldas. Como los leones de la cerveza modelo. Ah, sí, ya. De sí, ya como que, Sí, que sean sus patas ahí. Uh -huh. No, pues sí. Si sí, vamos a imaginar muchas cosas. <risa> está interesante, ¿eh? digo. Está sí, interesante, pero a eso no hay como ninguna respuesta así. O sea. Alberto del Arco diría que son plasmaciones. ¿De qué? O sea, ¿con qué fin o quién las hace? ¿O cómo se provocan? Ah, que porque los espíritus se plasman en las paredes. De ¿Ellos esa... solos? Sí. Eso es lo que dice. Mira, ¿Por, vamos... qué? ¿Por qué razón? Pues ayer, ayer un explorador paranormal decía que los duendes nacían de huevo. ¿Que nacen de huevo? Sí, ya te perdiste muchas historias. ¿Y ¿Tú qué piensas de eso? <risa> o sea, quiero saber qué piensas de eso, tú que eres cazador de duendes. Ah, que soy cazador de duendes, ¿no? No, pues no. No sabía que los duendes eran ovíparos. <risa> no, es que yo creo que están como también, son semejantes a nosotros de alguna manera, ¿no? ¿Los duendes? No, porque son seres féricos, se supone, ¿no? Como las hadas. Es como decir que uh -huh. las hadas también nacen de huevos. También qué raro imaginarte una duende embarazada, ¿no? <risa> pues sí, un duende o sea, embarazado. Nadie ha visto una. O una, es... una duende poniendo un huevote. <risa> o los duendes machos también ponen huevos, ¿no? Sí, imagínate. No o sea, tendría que ser una duenda. Pero también nunca hemos visto un duende recién nacido. Sí, exacto, ¿no? No sé, todos los duendes son como viejitos arrugados. Porque que va a llegar a un mensaje que dice No corres a Melisa Ah, caray Que no sean chismosos, ¿Qué? gente Al... que... Oh, Dios mío Cómo son chismosos Vamos a ver este video, ¿sale? Cada vez me voy enterando de más cosas Aquí, no puedo Hombre, amigo, Vamos a ver este video Gracias, Anita a ver, la... güey, van como tres veces que grabo Y no puedo, la primera me sacó, me mandó las cámaras Del trabajo, güey Y la segunda no estaba grabando, güey la voy a traer otra vez, güey. esta ya me aseguré que estuviera grabando y todo, ahí está la primer cara, güey, que se mira, ahí, güey, watch, güey. ahí está, güey. avanzamos así, güey. ya algo que tú ves viendo, güey, que yo no alcanzo a ver, me dices, güey. ahí está otra, güey. Watch, güey, está como otra cara, güey. vamos a Neta, güey, te lo juro que vos tres veces quisiera, no podía, güey. Güey, güey. Despacio, güey. Bueno, aquí no se mira tanto, güey, no se, se alcanza a ver tú. y la verdad no le dio forma nada. de aquí ya vamos al punto principal, güey, al de la muna. Aquí está, güey, güey. Ya se borró, güey, ya no se alcanza a ver tanto. Y de más, güey. ¿Y la mona que estaba aquí? Hola, la se transportó acá. <risa> así es como está, güey. Esta estaba acá, no sé si te acuerdas de Estaba acá. Ya se deshizo. Este era el que estaba al lado de la mona. Mira, se alcanza a ver algo ya nomás. Y ahora está acá. Y esa cara un momento no estaba. Y hay como, esos que se quedan a ver son como armas en la pared. No sé por qué hay eso, pero está. Parece. Sí se ve así, es que sabes qué? tendría sentido que de alguna manera quisieran dar un mensaje o comunicar algo, y eso será eh, eh, que esa sea su manera de, de comunicarse, ¿no? Dice, dice la gente. No se ve nada, pura imaginación nomás, Alfredo <ríe> García. <ríe> dice que ese más que andaba bien Pacheco y vio cosas Violeta González. Sí se ve una cara muy bonita, la de Melissa, dice Mr. Calabacín. Ey, Calabacín, gracias. Oye, Oxlack, ahí te mando los números de cinco niñas güeritas que pediste, <ríe> ya que pues la niña güerita uno se va mucho de fiesta, dice. Ay, de fiesta. <ríe> Ay, no, no puedo creerlo, estoy. <ríe> no te preocupes de Awits aunque no te preocupas de Awits pues hoy no porque iba a estar bien mañana esperemos que esté mejor que okay, no. modelos su lindo Z, ya lo modeló ya es bastante pero a ver Awits este hace rato dijeron que andaba aquí no no solo lo invocan pero no está Awits mm... bueno eh, intentando sacarle algo al video que nos mandó yo creo que sí de... yo creo que sí debe haber algo ¿O crees que sea pura casualidad que de pronto se plasmen rostros así extraños y medio diabólicos? Así pues en mira, paredes? Hay, hay un caso muy famoso, yo creo que está dentro de los tres más famosos de España, son los rostros o las caras de Belmes en España. Eh, una mujer comenzó a notar que en su piso se empezaban a dibujar rostros, rostros de personas, a, pesar, a partir de que también se escuchaban ruidos y se movían cosas y las fotografías que hay sobre los rostros del, o las caras de Belmes son muy impresionantes porque sí se ven, si sí se ven cuerpos humanos, se ven rostros es una casa muy famosa y todo eso se plasmó en, en el piso y podríamos decir por ejemplo en esta que son humedad, que es cualquier eh, tipo de cosa pero los rostros de Belmes son muy, muy eh, interesantes porque se ve, se nota mucho. Y de incluso ahí se hicieron unas prácticas de psicofonías preguntando sobre los rostros. Pero una un investigador hacía preguntas sobre quién estaba ahí, por qué salían los rostros y demás. Y se pudieron captar algunas psicofonías. La, la casa de los rostros de Belmes es muy famosa. Nunca has visto esos rostros? No, pero eh, los tienen relacionados con algunas personas o nadie sabe quiénes son. O sea, lo que se dice es que sí, que es, por eso habla de las plasmaciones, que los espíritus se plasmaron de alguna forma en el piso. Voy a buscarles. Eh... Pero la gente sabe quiénes son. O sea, no hay nadie que diga, ay, yo conozco, era perenganito de tal o algo así. No, nadie sabe. Eso sí, no. Porque también podrían ser, no sé, de pronto personas, no, entes, no sé. Alguien queriéndose comunicar de algún otro lugar que no necesariamente sea aquí. Ese, ese misterio es como de los años oh, como noventas, yo creo. Y no sé en qué ha quedado, eh. debería de investigar más. Y en las psicofonías, ¿qué, qué decían? ¿No, ¿No te acuerdas? <risa> Me parece que, que en una decía dimensional, con cuando le hacían la pregunta sobre de dónde venían, eh, decía la voz, ¡Adimensional! <risa> ¡Es adimensional! ¿Así se ¿Así decía? ¿Sí? Se no creo. ¿En no serio, creo. Melissa? Mira, te voy a enseñar sí. las, las fotos. Yo voy a tener la pantalla esta y voy a compartir pantalla. <risa> Pestaña Chrome, las caras de Belmes, compartir. Ahí está. Okay, vamos a ver. ¡Ay, no! ¡Qué fías están! Oye, yo no quería ver eso antes de dormir. Sí, mira, por ejemplo, ese se ve clarísimo, ¿no? O sea, tú, tú sabes cuando algo es humedad y que se parece al rostro o de algo, pero aquí ya ves este rostro con facciones, con las cejas, con los ojos, la nariz, las líneas de expresión. Aquí tenemos otra. Está demasiado definido. Exacto, exacto. Son demasiado definidas. Mira aquí hay otro. Es de ese tipo de cosas que como que te da, valle inquietante. Esto sí da vaya inquietante, exacto. Mira, ese es el piso de la casa. Ay, no. ¿Cómo se ven los, o sea, eso ya no es normal, eso ya no, no. es una algo de humedad, ya tienen, Pero, los, es como dibujos. O sea, hay muchas caras entonces en este lugar. Sí, son rostros de Belme, sí. Y Mucho. empezaron a salir de pronto con la humedad. Exactamente, empezaron a salir okay. con la humedad. Ay, no, qué cosa tan fea, qué raro. Como, ¿sabes que Como si fuera, no sé, que se fuera a convertir la casa esta en un portal dimensional, o que quisieran salir <coughs> del lugar donde están atrapados. Exacto. Mira, aquí tenemos este rostro, si ¿sí se alcanza a ver en pantalla. Este, mm. Está en como, a ver, vamos a ver. No, ya no se va. A ver. Es este. Se tiene los ojos, la nariz, la boca, y aquí se ve como una monja, como una sí, ya ves. Pero son, hay demasiadas caras, incluso unas se ven como enojadas, así como demoníacas. Sí, mira, aquí, aquí por ejemplo, eh, él, él es eh, Iker Jiménez, el programa de Cuarto Milenio en España, un programa de investigación paranormal muy famoso. Y están aquí, eh, pues, mira, ahí dice, el misterio de las caras de Belmes se resuelve en cuarto milenio. Ay, ¿qué? ¿Cómo que se resuelve? O sea, yo creo que lo investiga nada más, miren cómo tiene aquí una piedra, parte del piso y ahí se ve un rostro súper definido. Sí. Uh -huh. Es súper interesante este caso de las, de las caras de Belmes. Sí, porque, o sea, incluso en el mundo siempre están apareciéndose, pues ya ves cuando de pronto la Virgen, que en todos lados como donde ha aparecido le ponen ahí su altar y la gente lo va y lo visita, o sea, es una creencia también cultural y no es algo que nada más haya pasado ahí, pasa en muchos otros lugares. Mira, aquí tenemos una fotografía de 1990, de esta silueta de una mujer se ven las piernas, las manos, los pechos, el cabello, el rostro, muy definido. Y para el 2007, cómo ya habían surgido otros rostros, otras caras, al lado, otras mujeres al lado, ¿ya viste? Incluso sí. esta también de pechos, aquí uh -huh. se ve. Sí. Es como si fueran naciendo imágenes del piso, conforme pasa el tiempo. Esto está súper interesante, a mí me gustaría ir a la casa de Belmés. ¿Dónde está eso? ¿Está en España? Ajá, mira, aquí tenemos otra. Son como cuatro seres ahí. Sí, aquí hay muchos, muchas caritas. Y ya es muy diferente a lo que nos estaba mostrando en video, por ejemplo, nuestro amigo de Tijuana. Que oh, sí era sí. como humedad o como que era eh, pintura que se, estaba, que se estaba quitando. Aquí sí los rostros aparecen, mira. Ay, qué raro. Sí, está bien interesante este, este caso Ay. de las caras de Belmes. Es la que más me perturba, la que parece que trae un, los cachetes colgando esas. Sí. Ay, qué cosa tan fea. Mira, padrísimo este caso. Aquí tenemos una foto en grande. Eh, aquí la tenemos la, la el parte del piso aquí en la chimenea. Es este que está acá abajo y este otro cuadro también es eh, parte de donde originalmente comenzaron a salir las manchas acá abajo tiene unas veladoras y en el piso se alcanza a ver el rostro uno de los rostros más grandes pero ahí en todo eso es donde pues eh, ahora sí que esas sí son plasmaciones o sea y según esto son de otras dimensiones ¿no? o sea en este caso en particular pues mira cómo empezaron por ejemplo aquí puedes ver este rostro el que más uh -huh. te impactó, ¿cómo empezó a definirse poco a poco? Es que es eso, o sea, casi casi como que si se quisiera salir. O sea, imagínense, en unos años más ya se sale por completo la persona ahí. Exacto. Ay, ¡Hola! Yes. <risa> sí, que mira, tan nosotros rato. de 1980 y de 1990, cómo la, el, el niño este que parece como... Como desnudo y... Eso sí parece un duende ¿no? en, la, en la del 90. En la del 90, y como aquí como que ya abrió la boca, ¿no? Ajá. Aquí tiene la boca... ¡Ay, así. no! ¡Qué raro! Aquí que ya abrió la boca, o sea, va pasando el tiempo y no sé si sea la humedad, no sé, debe de ser como la humedad, la que se va cambiando y va haciendo de las figuras que salgan más o se vayan modificando. Me inventes! Eso sí se ve súper fea. Y todas, ¿esas imágenes son de la misma casa? Sí, sí, todo esto de la casa de Belmes, sí. Ya. Yeah. ¿Quieres okay. que veamos un video de eso? Sí, estaría bien. Sí, sí, sí. sí. Bueno, vamos a buscar un video mientras mm. mandas, este, lees comentarios, ¿sale? Ok. vamos a leerlos, a ver qué tienen que contar, qué decir, algún chismecito. Oigan, justamente, a ver... Aquí todo el mundo... ¿De qué están hablando? Las imágenes envejecen, totalmente de acuerdo, pero también si observan, o sea, de qué manera envejecen. Uno pensaría, no sé, a lo mejor la imagen se va a perder por completo y no, pareciera que evoluciona. Vamos a ver un video, no sabía que Dross había hecho un video sobre eso. Pues de, las, ¿De las estas cosas? Sí, vamos a, hacer un, vamos a ver el video de Dross, ya que... Mira, dice alguien aquí que te mandó, te mandó una, una foto sobre una plasmación en la ventana, de, en su ventana. Ahorita vamos a ver la plasmación. Vamos a ver entonces el video de, de Droronzang. Ya que vamos a aprovechar que es nuestro cuate y que no nos va a denunciar por copy. <risa> vamos a compartir pantalla. Nunca había visto ese video de Dross, no sabía que había hecho sobre las caras de Belmes. No sé hacer corazones. ¿Sí se veía completa la pantalla? Sí. Ah, sí, sí se ve. Perfecto. Vamos a ponerlo. Gracias por escuchar. Ha sido catalogado por cientos de investigadores alrededor del mundo, como el caso paranormal más grande de la historia. Ha sido publicado en numerosos medios de comunicación en docenas de idiomas. Impresiona enormemente, pero abisma aún más mirar las fotografías asociadas al caso. Sea real o no, sin dudas lo que vas a ver es tan fascinante como es El 23 de agosto del año 1971, la señora María Gómez Cámara, en aquel entonces de 52 años, se encontró con una sorpresa extremadamente desagradable en el suelo de su cocina. Lo notó apenas puso pie en el lugar. Era imposible no verlo, como imposible no sentir que se le ponía la carne de gallina al notar lo que la miraba desde el piso. Había un manchón extraño, de colores opacos y fríos, que se había materializado ahí durante la noche. El problema real, sin embargo, es que el manchón tenía este aspecto. La señora Gómez, ya habiendo olvidado aquello que tenía intenciones de ir a hacer en su cocina, salió de la casa asustada para contárselo a sus vecinas, quienes también miraron el rostro extraño que supuestamente se había materializado en el piso. De la charla entre señoras debió haber nacido la idea llamar a un albañil para que se encargara de tapar el inquietante rostro que a partir de aquel día atormentaba a la mujer quien caminaba a hurtadillas en su propia cocina. El señor Sebastián Fuentes León se apersonó a la casa para echar yeso sobre el rostro, tapándolo por completo, borrándolo del suelo. El hombre atestiguó en su momento que hizo un trabajo adecuado. El suelo había quedado completamente limpio. Aquello quedaría para María Gómez Cámara como una anécdota sumamente particular. Es por ello que el pavor de la señora fue enorme, casi decisivo, cuando una mañana, pocos días más tarde, el mismo rostro volvió a aparecer exactamente en el mismo lugar. Fue a partir de ese momento, por la gente, por la presión del rumor, del boca a boca de los vecinos del municipio de Belmes de la Moraleda y más tarde de toda Andalucía que se corrió la voz en la casa de la calle Real número 5 estaban pasando cosas muy extrañas y en absolutamente nada ayudó a calmar el furor cuando nuevos rostros comenzaron a aparecer en la misma cocina algunos de ellos de aspecto bastante inquietante hay que ponerse en sus zapatos. Obviamente a la señora se le hacía sumamente difícil dormir en la misma casa en la que ocurrían estas cosas. Cabe preguntarse, ¿estas apariciones pretenden dar a entender que son rostros o se trata simplemente de una coincidencia de la naturaleza, de manchas como cualquier otra en nuestros pisos o nuestras paredes? ¿O son, como dicen algunos, una farsa? Pasa que aunque hay quienes han tratado de explicar cómo fueron creados estos rostros, todavía muchos no se ponen de acuerdo en una teoría que pueda catalogarse como oficial, ya que parte de los escépticos, a pesar de afirmar lo que afirman, no están 100% seguros de cómo estas figuras tan inquietantes llegaron ahí. Las caras de Belmes no solo han inspirado pensamientos raros, sino pesadillas, en otras personas hacen volar la imaginación. Si fueran reales, ¿por qué se materializan en este lugar? ¿A qué se debe su aparición? Algunos, arguyendo haber echado un vistazo histórico a la zona, dicen que en ese sector de Belmes de la Moraleda hubo un cementerio musulmán que data del año 1200. Si el video te gustó, por pues favor fue? dale pulgar. Fue muy cortito el, el video de Dross, faltan muchos, muchos detalles, pero estaría bien que, que armara un video con más, más detallado sobre las caras de Belmes, ¿no? Sí, fíjate que yo, bueno, no sabía que la habían intentado quitar, o sea que hasta con yeso y todo y que había vuelto a salir, entonces eso también es interesante. El hecho de que no nada más este, sea una mancha Sino que vuelva a salir ¿Por qué saldría la misma mancha? O sea, ¿por qué exactamente igual? No tiene sentido no a, Vamos a ver Lo que nos ha mandado más acá Vamos a, a ver Alguien nos mandó una plasmación, dices, ¿verdad? Sí, en una ventana A ver, vamos a verla Fíjate, yo sí he visto de esas Como en mis días, en mi día a día Bueno, no en mi día a día <risa> Ahí ya bien como. <risa> Los días que... Siempre, todo el tiempo. Días... No, pero nunca les había puesto tanta atención porque justamente pensaba de que, ay no, qué miedo. Ay no, qué está feo. horrible. Qué, qué, ay no, qué prieta, qué feo. No, dije, qué miedo. Imagina. O sea, eso fue de alguien que te fue a ver en la noche. Mira, vamos a ver esta. Te fueron flor. a buscar. Te fueron a buscar. Ahí está la plasmación en la. En la... En la ventana, oye, sí parece un rostro calabérico, ¿no? ¿Sabes a quién se parece? A uh, Michael Myers. Oye, sí, es cierto, se ve muy igual, ¿eh? Sí. Dice lo siguiente, la fotografía dice, quiero compartirles lo que me sucedió, no me mucho. <risa> me mucho. Ok, ¿Qué? vamos a tratar de traducir eso. Ok. Quiero compartirles lo que me sucedió. No tomé mucho, digo yo que es eso. ¿No tomé mucho? Uh -huh. Espero le leas esto. Estaba yo en mi habitación, eran las 12 de la noche, por lo regular me duermo a las 3. Y ese día no iba a ser la excepción. Sentí un dolor de cama, así que decidí acostarme en el piso. ¿Te ha dado un dolor de cama a ti? No, pero sí hay veces que dices tú, ay, qué rico acostarte en el piso, ¿no? Yo, no, yo nunca había escuchado la expresión dolor de cama. O sea, no para dormir, pero sí como a veces la cama agarra la forma de tu cuerpo y tu espalda de vez en cuando necesita como este, lo firme del piso. Pero así para dormir en el piso, no, definitivamente no. Yo tampoco había escuchado dolor de cama. Hoy aprendí dos expresiones. Me da valle inquietante. <risa> Dolor de cama decidí acostarme en el piso y no en la cama estaba viendo una película de miedo con la luz apagada en eso, en eso empecé a sentir un escalofrío y moví el celular de enfrente y vi justo a la ventana y ahí estaba Ay. esa cosa no sé, cómo descri no sé cómo describirla pero tenía una mirada muy tétrica y unos ojos grandes parecía traer sangre en su rostro me paré asustado y rápidamente entendí Entendí la luz, encendí, yo que encendí la luz. Al hacerlo, ya no había nada, pero dejó su rostro plasmado en mi ventana. Lo que ves, ahí es una malla para que no entren los zancudos. La cuestión es que no hay escaleras, ni mucho menos tenemos terraza en la casa. Duermo en el segundo nivel y tampoco pudo haber sido el vecino, ya que las casas tienen su división. Tengo videos de Orbs y otras fotos con un rostro. Bueno, ya nos mandó este rostro que sí se ve... Ahí, y eso está por fuera, ¿no? Sí, pero, amigos, si te andan acechando, si te fueron a buscar. Parece que alguien lo estaba observando desde la ventana, pero qué rostro más grande. Sí, definitivamente sí, alguien está buscándolo. ¿Eso hace cuánto fue? <coughs> ¿Cuándo le pasó eso? Porque no dice cuándo le sucedió eso, pero tiene otros videos. Yo creo que este es de un nor, ¿lo vemos? Sí. Vamos a verlo. Que son las luces, ¿no? Ah, mira, estos son, sí, orbs, pero... <ríe> Yo creo que ese, ese tipo de orbs salen con polvo y demás cosas. ¿Te ha salido en tus videos ese tipo de orbs? Um, fíjate que no. Lo único que me, que me asustó hace poco de ese tema fue lo que te mandé, o sea, en verdad creo que este, bueno, a ver, vamos a verlo otra vez. Aquí vamos a ver. Ya, sí, es como polvo, ¿no? Como polvo, sí. <risa> ok, aquí tenemos la foto de nuestro amigo. Aquí está el rostro. Mira, hasta parece como que se está riendo, ¿no? Sí, Michael Myers. Tiene como los dientes, incluso ahí está muy interesante. ¿Le, ¿Le ves dientes? Yo no le veo dientes, yo le veo la boca cerrada. ¿La boca cerrada? Aquí ¿Sí? está, está obscurito, me parece como que la boca abierta, ¿no? Ah, no, tú estás viendo otra cosa. ¿Sí crees? Mira, aquí hay un ojo. Sí se sí, ve. El... Ajá, el... ojo, sí. Nariz. Aquí, a ver el otro, aquí la nariz. Ajá. Y la boca, la boca yo la veo cerrada. Ajá. Ah, ok. Yo ahí la es veo. una boca abierta. Es muy grande, sí. Pero ahí se vería más caricaturesco, ¿no? Exacto, eso sí. Se vería más caricaturesco. Pero ¿tú? sí distingues como lo veo yo. Sí, sí, sí. O sea, la boca sí. cerrada. Tú solamente ves esta parte y yo uh -huh. lo di con lo de acá, ¿sabes? Sí, ajá. Sí, sí, tienes uh -huh. razón. Vamos a ver aquí este otro video. Es de más orbs. Eso se puede hacer cuando... Apaga la luz y empieza a grabar un video con la luz de la pantalla de tu celular. Y se va a alcanzar a ver precisamente todas esas esporas. Aquí tenemos nuevamente el, el rostro. Pero los rostros de Belmes que estaban súper impactantes, ¿no? Sí, muy definidos. O sea, ni cómo decir que te lo estás imaginando o así. El hecho de que lo, ha lo haga la humedad, ¿dicen que lo hace? Pues sí, es que sí, dice que es como la humedad o algo. Está muy, está muy raro. Aquí hay otro mensajito que dice lo siguiente. Ah, dice que son saumerios, que son de mi imaginación, son únicos. ¿Saumerios? Soy fan desde hace más de ocho años. Ah, mi hermano, gracias. Saumerios, son saumerios. no sé qué son saumerios. ¿Qué, ¿Qué entiendes por saumerios? No sé, ¿no se equivocó? No. A ver, medios, no sé. Saumerios. Explícanos. Explícanos. Ah, mira qué bonito. Sí, son como, me como uh, antiguos, ¿no? Sí, ahí parece un hámster. Aquí tenemos un audio y dice lo siguiente. Hace unos meses en la colonia donde vivo empezaron a escucharse lamentos como eso de la una o dos de la madrugada.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 Eso se escucha muy cabrón, o sea, si tú estás en tu casa y escuchas eso afuera, pues es que onda, ¿no? Marco el 911. Una vez me pasó eso. Deja de encontrar los audios. Sí. Yo también tengo audios de gritos. Ay, no, es una situación horrible. No. No, ¿Pieres? yo no, no podría, no, no podría dormir, no. Vamos a escuchar el segundo. Se supone que no los provoca nada, digo, nadie, o sea, es... O nadie sí. sabe quién es. Exacto, vamos a escuchar esto. Ok, pero es que ese sí parece una mujer y como que así le iban a gritar afuera de su casa, ¿no? Sí, pero, o sea, también, ¿quién, ¿quién grita así? Porque no es como que está pidiendo ayuda, ¿no? Es como... No manches, ¿a qué hora se supone que iba a gritar eso? A ver, tú estás en tu casa y escuchas eso, ¿qué piensas que está pasando? Pues que alguien está gritando afuera de la casa y yo salgo a ver. O sea, sí, pero no está gritando como ayuda auxilio no es como una pelea o sea porque ah, no. alguien gritaría así sí eso es como como un grito nada más como sí sí no no está pidiendo ayuda es como un grito para chingar <risa> ¿No? para molestar a la gente a ver estoy buscando el que yo tengo sí qué pasó a mí también a mí me despertaron esos gritos era como las 3 de la mañana. Pero yo inmediatamente marco al 9-11. No me espero, ya me conocen ahí todo, de tantas veces que hablo. A la menor provocación yo estoy marcando. Ah, mira, sí. ya los encontré. Tienes ¿No? audios. ¿Qué sucedió? Sí. Cuéntanos tu historia y pon los audios. ¿Qué sucedió esa vez? La verdad está bien X es mi historia, pero... A ver, vamos. A ver, creo okay. que... Ahí se es escuchar. ¿Sí lo escuchó? Sí, claro, eso lo grabaste que fuera de tu casa, ¿qué hora era? ¿Cómo se chisme? A ver, cuéntanos. Eran, fíjate, mis, mis audios, porque lo grabé, a ese los... Ay, a ver, déjenle abajo la luz. Eran las 2.50 de la mañana. ¿2.50? Ya está. Te... Yo lo empecé, ajá, aquí están. Yo los empecé a grabar en, en audios de WhatsApp para mandárselos a alguien. Y... O sea, como yo intentaba... Parecía que estaban fuera de mi departamento. La verdad, vivía en un departamento en el cual yo no vivo, que estaba como muy a la, in, muy a, O sea, podía entrar cualquiera. Estaba medio peligroso, la verdad. Ajá. Entonces, obviamente no salí ni me asomé ni nada porque parecía que estaban afuera y yo pensé que estaban como, pues, haciéndole daño a una persona. ¿Pero y no Mar... era como una ventana para ver qué era? No, o sea, era como la ventana de mi cuarto... Esta, estaba en un pasillo y yo sentía, o sea, yo escuchaba tan clarito los gritos que yo pensaba que estaban ahí afuera de mi cuarto y que si me asomaba, pues era una puerta sin rejas, ¿no? O sea, no quería correr un riesgo de que me asomaba y que, no sé, se quisieran meter o algo, sí. entonces nada más marqué al 911, hablé, la verdad, la atención del 911 siempre es increíble, como que te tranquilizan y así en lo que llega una patrulla y todo, y me dijeron que no saliera, nada más me dijeron cuando estaban los policías afuera de la, del departamento, me dijeron que no saliera y ya como nada más empecé a ver las luces de la patrulla y no supe qué pasó, nunca supe qué pasó, pero hay más, estuve, uh, uh, lo que veo aquí son como tres, seis audios que tengo grabados, que creo que se los mandé a mi hermana. ¿Y esos, eh, esos gritos te despertaron entonces? Sí, te digo, ahorita que estoy viendo los audios, yo, los yo estaba grabando con, con las notas de audio de WhatsApp. Empecé a grabar desde las 2.50 de la mañana y los gritos acabaron a las 3.20 de la mañana. A las 3.20. Y entonces no supiste, la policía no te dijo quiénes eran, si eran unos borrachos o no. algo. No me dejaron salir y eso es raro porque regularmente cuando tú llamas te dicen, ¿quiere, quiere tener contacto con el oficial? Uh -huh. Y ya, tú si tú le dices que sí, él va a tu casa y habla contigo y cosas así, ¿no? Pero también puedes decirle que no quieres tener contacto con el oficial o si es muy necesario, pues tienes que verlo. Pero en, este, en esta ocasión me dijeron de plano que no saliera. Entonces fue, fue raro. Eventualmente yo me tuve que mudar de ahí porque como a la semana, empecé a escuchar unos ruidos también muy fuertes, muy, muy fuertes. Y pues lo, casi, bueno, muchas veces en Estados Unidos como los edificios y todos son como de madera. O sea, se ven muy bonitos, ustedes los ven bonitos y todo, pero las construcciones son de madera. Es muy caro como construir como con blog y de, de, de, así, ¿no? Entonces, la, la pared de mi cuarto se movía, estaban golpeando algo. Okay. Entonces, como si quisieran tumbar una puerta. Esa vez también me desperté como dos, tres de la mañana, porque pensé que la puerta que estaban intentando tirar era la mía. Sí. Entonces, me asusté mucho y o sea, marqué de nuevo el 9-11 la mm -hmm. misma historia y al día siguiente que salí para ir a mi trabajo, la, la puerta estaba toda sellada con, con los de esos de los, couch, los tapes en amarillos. Sí. Así. Como si fuera una escena de crimen, la tenían toda tachada. Y después, cuando llegué de mi trabajo, habían puesto toda una madera tapando esa puerta. Igual, la persona de los departamentos, se supone que cuando hay situaciones así, te tienen que dar como un boletín o algo para decirte qué pasó, para que estés tranquilo. Sí. Y nadie dijo nada, nadie supo nada. Entonces, fue esa y yo, una, una tercera cosa que me pasó ahí, que ya pues me, me mudé mejor pero sí había situaciones como bastante extrañas en esos ¿Y eran lugares. ¿Eran departamentos esos? Sí, sí, eran departamentos, pero fíjate, eh, haz de cuenta, tú vas sobre una avenida normal uh -huh. y podías entrar a la zona de los departamentos, no había tal cual como una llave para entrar a, a las puertas de los departamentos, o sea, cualquiera podía entrar ahí. sí Entonces no eran muy seguros. Igual, era un estacionamiento como de visitantes, no estuve mucho tiempo viviendo ahí. Y todo ese tiempo yo me estacionaba en el lugar de visitantes que también estaba como al aire libre. No había nada de seguridad. Y pues había muchas situaciones así, eh, raras. Ahí al parecer mucha gente loca acá. Órale, órale. ¿Eso en qué lugar de Estados Unidos? En el Valle de Texas. en Texas. Así es. Okay. No, hombre. Entonces grabaste tus gritos paranormales. Eh, eh, son muy similares a los otros a los que escuchamos los que nos mandaron no pero son no sé nada raro o sea porque yo o, no sé al final como, como si estuviera hablando otro idioma sabes si ¿Sí escuchaste el, el tuyo o el sí el tuyo sí sí o sea es como si estuviera bien borracho peleando <risa> peleando solo no sé <risa> estaba muy raro sí y los gritos que escuchamos acá eh, pues son como por molestar, ¿no? <risa> por molestar. Pues no sé, a lo mejor a alguna persona enfermada que, no sé. Imagínate, es que ese grito así es como: no manches, ¿quién está allá afuera gritando? ¿Tú saldrías? O sea, si escuchas algo, así sales. ¿Sí? ¿Sales de tu casa? Sí, sí, sí, por cualquier ruido salgo. Pero sales por, o sea, te expones así. Eh, pues es que como tengo patio, pues salgo al patio y puedo ver qué hay en las calles alrededor. Ok. Sí, sí. O sea, no salir a la calle, no. <risa> Salgo al patio y pues ya de mi patio se sí puede ver la calle y todo eso. Bueno, pero a ver, entonces dicen que esos audios este, no son de ninguna persona, simplemente se escuchan. O sea, nadie sabe quién los hace pues ya no supieron quién fue hasta que pusieron una imagen ahí como eh, una imagen ahí religiosa y dejaron de, de gritar. Ok. Pues no okay. sé. Vamos a, a ver otro mensajito Ya casi estamos por el final de esta transmisión. Ha estado muy vaya inquietante. <risa> <risa> vaya que sí. Aquí nos mandaron otra plasmación. Solamente déjame leer lo que dijo Awitz. ¡Uy! Ah, que... Awitz se manifestó. Awitz nos mandó una carta otra vez. Vamos a ver uh. la carta. Vamos a ver la carta. Ahí ¡Ey! Está. ¿Por qué me quitas? Ahí estoy ¿vale? otra vez. Dice, hola, solo les quería decir que todavía sigo vivo. Si no despierto mañana, pues ya se darán cuenta. Dile a melissa no sé si te acuerdas Oxlack. Oye, si te acuerdas cuando un ángel me poseyó en más de una ocasión, diciéndome que él era más fuerte que todos los arcángeles juntos, pero que en ese mundo no puede usar sus poderes, es más, tiene prohibido usar sus poderes en este mundo. Si no recuerdas, te dejo el link del directo donde muestra mi posesión. Y minutos después, él posee mi cuerpo para hablar a tu canal, muy enojado, porque tus suscriptores estaban burlando de él, a ver, qué piensa, a ver qué piensa Melissa de eso. El video que te mandé de esa posición, posición fue de un directo tuyo donde muestras el video donde te hablé. Luego, más adelante, el ángel me posee y te llama porque la gente en el superchat se estaba burlando de él y no estaban tomándose las cosas en serio. Y dijiste antes de ver el video, maldito, saquen sus cruces y yajos, lo que lo molestó, ya que es un ángel, no un demonio. Luego, más adelante del video, se ve el video original de la posesión y al final la grabación de la, de la llamada que te hizo. O sea, Awitz quiere que yo te muestre un video donde a él lo posee el ángel este maligno. Ok, lo quiero ver. ¿Quieres ver eso? Pues sí, sí, Awitz quiere que yo lo vea, yo lo voy a ver. A ver, bueno, pues. O sea, estamos juntos en esto, a ver. Oh. A ver, pues. Pero, ¿quiere que lo vea la gente también? Vamos a ver. ¿Quiere que lo vea la gente? Oye, ¿ese hace cuánto tiempo fue? Estaba pues... bien, Raquito, ¿verdad? <risa> es lo que quisiste decir, ¿verdad, Melissa? No, te quisiste decir. No, pero. ¿Claro que sí. <risa> claro que no. Te pases de lanza, Melissa. No, lo digo porque hacía calor. Ay, oh, Oxlack. Like. No, yo creo que dijiste, oye, ahí estabas flaquito. <risa> Ay, sí. No, pero te veías así como bien fresco, y ahorita andas con tu cafecito y bufando y todo. Sí, yo creo que era época de calorcito, porque pues fíjate, ahí sí podía traer playera. Muy bien. Vamos a, a ver esto. <risa> <risa> Siempre te cacho que... Sí. Esto video? fue en un en vivo, entonces. Fue en un en vivo, vamos a verlo. Pero te mando el video. Después ya dice... Eh, otra cosa, video no está editado. no Te quería preguntar si ya viste el último video que subió a mi canal y me gustaría escuchar tu opinión. Ok, ahora sí vamos a ver el video. Prohibido. De Agüits. Ok, vamos a ver el video prohibido de Witz. Soy muy chistoso. Ahí está, ¿Está Witz poseído. Tú? ¿Sí lo no ves feliz? Ve, pero... No. Está en la, en la parte derecha. Ok, sí lo estoy viendo. ¿Trae una, una máscara o algo así? Oye. Sí. Oye. Escúchame. Escúchame. Soy ira, el ángel de la ira, soy ira, el ángel de un amor, soy ira, el ángel de la justicia, soy ira, el ángel de la oscuridad, soy ira, aquel que destruirá todo mal, soy ira, aquel que destruirá a ese falso Dios, Jehová. Metatron Y aquel que me a El rey demonio Y a toda su legión de demonios Yo demoro el mal Yo demoro el óptimo soy un ángel Vengador Escúchame Demonio No Escúchame con atención No Te tengo miedo Tú deberías tenerme a mí. Porque yo soy el despertador de todo mal. Ahora, escúchame con atención. En este momento estoy hablando a través del cuerpo de Hawks. Y te voy a decir esto. Quizás en este momento no pueda hacer nada. Pero una vez que me liberé de este cuerpo mortal decadente. Me a todos ustedes. Empezaré por Megacor. Luego empezaré con mis y sus demonios. Luego te adoraré a Salvo. Luego a todos los, para los titanes encerrados en un lugar que no te voy a decir. Así que escúchame con atención. Yo no tengo piedad porque ese de que estoy hecho de ir. Y de otro. ¿Cómo lo ves, Melissa? Eso es lo que Awitz quería que tuvieras. Ya. Pues no sabía que había un ángel de la ira. Soy ira, el ángel de la justicia. Los... Me tiene un poco consternada eso, Estoy pero... Bien, Melissa. Ese ángel fue el que todos confundieron con un demonio. No, es que todos dijeron, pues que yo dije que prepararan las cruces y los ajos. Y luego se enojó el ángel, que porque no era un demonio, que era un ángel. ¿Y por qué está actuando como un demonio entonces? No sé, poseyó el cuerpo de Awitz. ¿Y no ha vuelto a intentar comunicarse a través de Awitz? Pues no sé, hazlo enojar y sale no. ira. Ah, ok, ¿solamente cuando se enoja? Supongo. Digamos que se alimenta de esa emoción en Awitz. Cuando Awitz se enoja, aparece el ángel de la ira. Sí, cuando hacen bullying en el chat también. <risa> ok. O sea, <risa> es que sí, es bastante seguido que, que, que se bullen aquí en el chat. <risa> pues, que bullen aquí en el chat. A mí también me molesta, la verdad, un poco. Que, que bulleen. Pues, ¿cómo sí. ves, eh, Melisa? Eso es lo que quería ver. Que tú vieras que Awitz puede ser poseído por el ángel de la ira. No hagan eso, chavos. No bulen. Este, tengo muchas preguntas para Awitz. Una de ellas es cómo es el proceso... Es que mira, sí, cómo es el proceso de una posesión. O sea, ¿tú sabes algo al respecto? Por ejemplo, eh, los entes, los demonios, los ángeles en este caso, ¿cómo eligen a quién poseer? ¿tienes, ¿Tiene que ser un perfil o, o cómo funciona? Sí, eso hay que preguntárselo. Porque Awitz dice que, que él ya, ya habló y conoció a Jesús. ¿Esa parte no se la sabías? Creo que recuerdo algo de eso, sí. No, creo que no. ¿Me la cuentas? <risa> pues eh, Awitz ya conoció a Jesús, conoció al, conoció al diablo, conoció a Metatron... <risa> ya me acordé. ¿Te acuerdas que te dije que, que si habías escuchado alguna vez a Megatron? Sí, sí lo recuerdo. <risa> hablando de bullying, hablando de bullying, es lo que estamos experimentando en este momento. <risa> ya me acordé, me dio mucha risa ese día. Y todas esas personas, ¿él las ha conocido en su casa? Ah, no, no sé. No sé. Es que, ¿sabes? Me mandó su historia... Pero eran como 13 hojas en Word de toda de todo eso. 13 hojas, pues, de hecho, quiero escuchar un audio. Más o ¿Sí? menos es como esto. Mira, de hecho, en ese video que te, que te mandé hace mucho tiempo, el que se llama El origen del arcángel Metatron, el falso Dios Yahvé, Jehová, el Padre de Jesucristo, secretos de la Biblia reveladas, que te dije que el eh, 90% es pura mentira, el otro 10% sí es verdad, y el otro 10% sí pasaron de esas cosas, pero no pasaron de esa manera, para ocultar ciertas cosas. Eh, pongamos un ejemplo, que de hecho dice, digo en ese video, este... Si conoces la historia que dice la, la Biblia de Noé, del arca de Noé, que él construyó un barco de madera donde metió a muchos animalitos, este, que Dios inundó la tierra, o sea, porque estaba muy enojada con la humanidad, porque se estaba, la gente se estaba matando entre sí y todo eso, y, y pues como último rey de esperanza, pues eligió a Noé y, este, y a varios animales pues para ahogar a todas las personas muy deseadas y comenzar en un nuevo lugar. Pero la verdad es que eh, el gobernante de los cielos, el padre de Jesús, el padre de Luzbel, este, el padre del de rey dios angelar, Metatron, este, puso una ley que decía que los ángeles tenían prohibido amarse entre ellos y que tenían prohibido amar a las personas, a la humanidad, a las personas. Entonces, y, y sobre todo porque él había desterrado a muchas ángeles de sexo femenino del cielo. Entonces, el furio este de muchos ángeles que no estaban de acuerdo, este, se rebelaron este, a escondidas y bajaron a la tierra. Este, tuvieron, este, o sea, tuvieron relaciones con mujeres humanas, tuvieron hijos, formaron familias, este, sus hijos, según lo que yo, lo que a mí me contaron y lo que yo y así como por 10 minutos. Ok, muy bien. Ese creo que ya lo había escuchado, nada más que Mira. me dio risa a... un comentario. Mira aquí dice algo. Un saludo a Melissa. ¿Era, es, ¿Era otro audio o es eso eso, el audio después del saludo que me envió? No, eh, eso es después del saludo que te envió. Okay. Mira, aquí estamos en pantalla. Comprendo. Pero primero dice un saludo a Melissa. Un saludo a Melissa. Y después, ¿Y después? Aquí. ok. Bueno. Y después aquí una foto donde también tiene la máscara de el Metatron. Ah, y le trae ahí. una camisa de Oslac. Sí, también. Eh, hey, yo quiero una camisa de Oslac. Claro, claro. Ahora sí que cuando, eh, ahora sí va a ser en el 2022 ya, seguro. Habrá que ver. <ríe> Habrá que ver, ok, ahí está. Pues, pues eso, bueno. ya cumplí con compartirte lo que Awitz quería, ya tú lo pensarás, ya te quedará de tarea el, el saber qué onda y ya lo expresarás cuando Awitz hable, ¿te parece? Me parece bastante bien, sí. Falta que esté compartiendo aquí con nosotros. Hubo otro mensaje que me que me llamó la atención, Nox. No sé si lo viste de una persona que quería contar su experiencia con un duende. A ver, vamos a ver. Ah, creo que lo habían puesto en Facebook. Ah, en Facebook. Sí. O sea, acá habían dicho alguien. Sí. No, no sé, pero déjame ver si aquí en los de acá. Eh, hola, buenas noches, dice Brandon. Akira nos mandó una foto. Eh, es a el ver. Pues es que hay muchos mensajitos. Mira, vamos a ver este. Uy, ah, ok, ese es un análisis psicológico. Ay. Un análisis psicológico, sí. Su medio es que marco pal e incienso. El sumerio, es para poner algo a quemar. Ah, ok, muy bien. Después dice Brandon... Buenas noches, bro. Otro sueño que tuve fue que iba en un transporte público... ...y era todo normal, pero al fondo había una señora muy extraña... ...vestida con una como una vidente. Y recuerdo que en el transcurso del viaje... ...comenzaban a caer meteoritos y de pronto... ...la vidente perdía sus ojos y comenzaba a sangrar por la boca... ...y se arrastraba hacia mí y me dijo que el fin de los tiempos estaba cerca y después señaló atrás de mí y había un hombre cabra le levitando, algo parecido a Samael de la saga de Silent Hill. Un pequeño aporte fue un sueño de hace tiempo. Imagínate que soñó eso. Oye, es que es muy poca gente la que ha soñado con el diablo, ¿sabías? No, no sabía que la gente podía soñar con el diablo. Hay, sí, hay, hay pero es muy poca la gente y creo, ¿tú nunca has soñado con él? No, yo soy niño bueno. Creo que es cuando se quiere comunicar contigo o quiere ofrecerte alguna clase de intercambio, pero tú lo atraes de alguna manera. Cuando hay gente coqueteando con esta idea de que, uh, pues ya ves lo que dicen, de que si firmas un pacto con él, dinero, fama, amor, todas estas cosas ¿no? increíbles que supuestamente te ofrece, entonces cuando hay personas como que están conectando mucho con eso, como que lo están atrayendo y de repente les empiezan a pasar cosas, y la manera que él tiene como de acercarse a ti es a través de, de los sueños. Como que en el sueño se hace el trato. Oh, oh, mira, Melisa ¿te hicieron unos dibujos? ¡Eh, qué bonitos! Y aquí terminando el dibujo de Melisa ¡Ay, qué bonito! ¿En TikTok? Sí se parece a mí, soy como brujilla. Sí se parece. Sí. Y aquí tenemos ah, de Totalmente. hecho. Totalmente. Mira, dice Melisa Sí, sí ey, me gustó mucho, sí, soy totalmente yo. Sí, los pies chuecos, pero bueno. <risa> Porque eres así. <risa> aquí otra vez, Melisa? Mira, ey, qué bonito. tienes Porque... una foto así, ¿no? En tu Facebook, ¿o dónde la tienes? Sí, en mi Instagram, creo que la tengo. Oye, Akira, mándamelos a mi Instagram para compartirlos. Ahí está, Melisa. Qué bonito. Mira, mientras Agüits manda unos gritos a Melissa. ¿a ver cómo te quiere Melisa? Agüits te manda a gritos. Este muchacho te manda dibujos. Cosa que aprecio mucho, en verdad. Aquí, eh, aquí. Bueno, esa es Marcy. ¿Quién es Marcy? A ver, a ver, Akira, ¿qué pasó ahí? ¿Quién es Marcy? Okay. Chequea, igual con las patas chuecas. Me gusta, me gusta dibujar a las chicas con patas chuecas. Las patas. Eh... Ese dice, ese grito es un lamento. Vamos ya por lo último. Vamos a ver este video que dice, acá otra plasmación, perdona si no escribí bien, ando desvelado, trabajo de madrugada y me desvelo. Tú no te preocupes, es que yo soy muy, este... Burlón. Muy burlón. <risa> <risa> otra plasmación, no, la verdad. No sé qué sea, pero sí me dio escalofríos cuando lo vi. A ver. Se ve como medio rostro, ¿no? Ahí fíjate que no alcanzo a distinguir muy bien. Sí, yo también no mucho, es que está muy baja la calidad mm. y se ve solo mitad de como de una cara. Estoy tratando, pero no. A ver, ¿dónde está el ojo? Es la rayita, esa rayita. ¿Sí se ve el puntero? Sí. Ah, esa rayita y aquí como que para abajo. Pues eso dijo ese muchacho, yo, yo no estoy diciendo que sí sea. Pero esa fue la plasmación que nos mandó Ay no, esa sí está bien fea Eso sí, eh, yo digo que Pongas unos limoncitos ahí en tu ventana O algo que limpias las energías Porque yo siento que sí hay algo ahí negativo Pues ahí está, Melissa Tenemos muchos más mensajitos y todo Pero pues ya es hora de despedirnos ¿Qué te pareció? Mira aquí, aquí dice Hola, saludos desde el Torreón Saludos, tengo un suéter igual de Star Wars Saludos, tengo un suéter igual pues Ahí está, saludotes Saludos a Meli. Saludos, saludos. Es un gusto, de verdad, estar aquí nuevamente. A pesar de que me enteré de que iba a ser despedida, corrida, que ya había un cast y todo, pero estoy muy feliz de estar aquí, de verdad. Ok. Eh, pues tenemos muchos mensajitos, pero yo creo que los revisamos después. ¿Cuándo nos vas a... nos vas a acompañar nuevamente estar con tu visita nuevamente ok, deja, lo digo de una vez ¿qué día es hoy? hoy es jueves jueves, ¿qué? 16 jueves 16 el domingo el domingo Baja, dale dale sí, ¿vas a ir a otro concierto norteño? no, pero mañana trabajo tarde y pasado también, y el domingo no, ni el lunes, entonces puede ser domingo, lunes, también puede ser el miércoles, y así. Muy bien, ¿y qué tal te fue en el concierto de Norteño? Pues es que fíjate que yo iba con una este agencia, con una marca con la que trabajo ya de hace varios tiempo entonces fui a algunas cosas a Monterrey, no nada más al evento, Fui también con otra marca que se llama Epicland, también como al cierre de año, entonces todo realmente fue laboral. Honestamente en el concierto no la pasé tan bien porque estaba el frío, estaba, hacía demasiado frío, yo no esperaba que hiciera tanto frío, pero ahí estuvimos cumpliendo. Órale pues. Bueno, pues te agradecemos Melissa que haya estado aquí con nosotros, revisando lo que los suscriptores mandan al WhatsApp y seguramente van a seguir mandando. Vamos a estar aquí transmitiendo, yo creo que mañana y pasado, y el domingo ya tenemos a Melissa nuevamente. ¿Quieres que el domingo hablemos de un tema? Sí, ya, por favor, ya. Hace pues, falta, de hecho, hace falta moco, porque esto no es moco, o sea, hace mucho que no tenemos moco. Y estaría padre recibir sugerencias, y um, con lo que siempre los molesto, síganme en mis redes sociales, que son así como las ven aquí, Melissa con W. S. -S, -S y. H. en Instagram, YouTube. Tengo dos canales de YouTube. Um, ¿Qué más tengo? Twitter, Facebook, TikTok, todo. Ahí está. Pues síganla Melissa, en sus redes sociales. Sube videos constantemente en TikTok, en Instagram también, ¿verdad? Sí, pero una cosa, oigan, ya, los que mandaron solicitud se cancela, ¿ok? No hay reemplazo, nadie me va a sustituir, dejen de mandar <risas> su CV, por favor, y ya, es todo. ¿Qué? ¿Qué? qué? chismosos, son decirle luego a melissa bueno Melissa y toda la gente que nos ve en TikTok, en YouNow, en Facebook y en Youtube, un abrazo enorme gracias por habernos acompañado seguiremos revisando sus mensajes y encontrando pues eh, fenómenos paranormales vamos a investigar lo de las hadas que quedó muy interesante, les agradezco mucho que nos tengan la confianza y nos compartan todos sus archivos sobrenaturales, los quiero mucho, descansen, hasta mañana Voy a cancelar aquí. Gracias, gente de YouNow, descanse. Buenas noches, gracias por tanto apoyo. Francisco Márquez, gracias. Quique también, saludos. Dice que si sí, OnlyFans también dicen. No. no, ¿cómo se atreven? Claro que no. ¿No abrirías un OnlyFans? ¿Tú sí? Yo sí, estoy pensando en abrirlo. Ah, pues, para, pues, sí. Para poner los videos, este, que no puedo poner en el canal normal. O sea, todos los oh. vídeos que, que a lo mejor por la por el tema no no me permiten ponerlos en las redes sociales. Y entonces en OnlyFans sí podré hablar de ellos. Por ejemplo, estaba hablando con ellos que tengo un caso de que una chica que encontré en Instagram. Un una un perfil, eh, el cual estaba privado, pero pude entrar a ese perfil y tenía puras fotos de la chica golpeada y demás. Oh, ya sí. Y entonces, por ejemplo, ese caso no lo puedo exponer porque pues, me lo bajan. Entonces, por eso sí abriría un OnlyFans. Oye, para eso sí está sí está buena la idea, ¿eh? Sí, ahí podría subir contenido o, ¿O podría discutir que... a los charlatanes que no puedo utilizar su contenido en otras redes sociales porque me denuncian. Sí, totalmente. Oye, sí, tienes razón. Eso sí es una gran idea, un buen uso para OnlyFans. Ya ves. Tú lo pensaste diferente, ¿verdad? Sí, dije, oh my God. <risa> bueno, pues descansen ¿no? ahora sí, hasta mañana. Bye.